Acusan a fe cámaras de financiar a los estudiantes. No se dan cuenta que ellos no se mueven por dinero, se mueven por pasión. Y eso les sobra. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.